Hola, en este vídeo vamos a aprender a realizar tablas dinámicas con la hoja de cálculo de LibreOffice, con Calc. Para ello, eh, lo primero que voy a hacer es, tengo en este archivo, en esta práctica, dos pestañas, ventas y sueldos. Como en la primera práctica me va a crear una nueva pestaña con cada tabla dinámica, lo que voy a hacer, para que no se me líen, es ponerle un color a cada pestaña. Entonces, botón derecho encima del nombre... Nos vamos a color de pestaña y le pongo pues, cualquier color que nos guste, por ejemplo este rosa. Y a sueldos, la segunda pestaña, repetimos lo mismo, botón derecho, color de la pestaña y le voy a poner, por ejemplo, eh, este verde. A aceptar. Ya tengo cada pestaña de un color, de forma que son fácilmente distinguibles. Entonces, vamos a empezar con las tablas dinámicas. Eh, para insertar una tabla dinámica, lo primero que tengo que hacer es clic dentro de una tabla. Tengo que tener los datos organizados así, en una tabla. Entonces, no hace falta ni que seleccione la tabla entera. Simplemente hago clic en cualquier celda de esta tabla y me voy al menú Insertar, Tabla Dinámica. Aquí, directamente, como he hecho clic en una celda, él es muy listo y me detecta dónde están los bordes de esa tabla. Es decir, me, se me selecciona automáticamente toda la tabla. Entonces, aquí no tengo que tomar, tocar nada. Ya aparece seleccionado eh, la tabla, selección actual. Le doy a Aceptar. Y me aparece la ventana principal de la tabla dinámica. Entonces, ¿cómo funcionan las tablas dinámicas? Tengo que indicarle siempre un campo de fila y un campo de datos, sí o sí. Campo de fila, por ejemplo, vamos a empezar con la primera. Tenemos que mostrar las ventas por ciudad y filtradas por categoría. Ventas por ciudad. Luego en la fila me va a aparecer la ciudad. Hago clic aquí, aquí fijaros que tenemos los mismos datos que tenemos aquí arriba en el encabezado de la tabla. ¿Vale? Ciudad, hago clic, levantar el dedo del ratón y suelto aquí, en la fila. Y me dice eh, ventas por ciudad, filtradas por categoría. Como lo que voy a calcular son las ventas, tengo que hacer clic aquí en ventas y la arrastro al campo datos. Y luego filtradas por categoría, luego categoría, hago clic y la arrastro hasta filtros. Vale, importante, aquí, campo de datos. Como me dice... Ventas por categoría, me está diciendo que me sume las ventas. Si yo lo que quiero es otra función, por ejemplo, que me recuente, que me saque la media de las ventas, etcétera, Simplemente, aquí en el campo que ya he agregado, hago doble clic encima y me salen las distintas funciones que yo puedo decirle que me calcule. La suma, contarme las ventas, sacarme la media aritmética, el máximo, la mediana, etcétera. ¿Vale? Lo más típico es la suma, por eso aparece directamente seleccionado. Suma, aceptar. Antes de darle a aceptar, tenemos que asegurarnos que aquí, en opciones, arriba, opciones, aparezca activado esto. Activar análisis detallado. ¿Para qué? Ahora lo veréis cuando eh, ver, le demos a aceptar. Y será más fácil de explicar. Le doy a aceptar. Y fijaros lo que me ha calculado. Eh, estos simbolitos que aparecen aquí... La almohadilla significa que esta fila es demasiado pequeña, esta columna es demasiado pequeña, tengo que hacerla más grande. Y como aquí también se corta, lo que hago es selecciono las dos columnas, me pongo al final de las de la dos columnas seleccionadas, y veis cómo cambia el fichero, el puntero, aparece como una doble flecha para un lado y hacia otro. Si yo hago doble clic, ahí directamente él me ajusta las dos columnas que tuviera seleccionadas. De forma que se muestran perfectamente todos los datos. Entonces, me está mostrando para las ciudades el importe que se ha vendido en cada una de ellas. Entonces, la ventana que hemos activado, cuando hemos creado la tabla dinámica, había una, un tick que hemos marcado que decía permitir análisis de datos. Eso sirve para que, si yo por ejemplo ahora quiero ver esta penta de Alicante, ¿de dónde salen? Hago doble clic y fijaros, automáticamente me ha filtrado, me indica de dónde ha sacado ese total de ventas que hay en Alicante, sumaba 10.406 euros, ¿vale? 10.406 euros en la tabla dinámica que nos había creado, ¿vale? Para eso sirve el análisis de datos. Entonces, voy a eliminar esta segunda hoja, que no me, no me interesa, no es la tabla dinámica, botón derecho, eliminar hoja. ¿Quiere, ¿Confirma que quiere eliminarla? Sí. Vale, vamos con el segundo. Este sería el A, ¿vale? O ventas 1. El B me dice ventas por ciudad y categoría. De nuevo, clic en cualquier celda, insertar, tabla dinámica, dejo seleccionado selección actual porque me ha cogido ya automáticamente toda la tabla. Aceptar, quiero ventas por ciudad y categoría. Vale, pues ventas por ciudad, pues el primero lo bajo aquí, a campo de fila. Por categoría, pues categoría lo pongo aquí en columnas. Y aquí siempre hay que poner algo, siempre. Campos de datos. ¿Vale? Imaginaros que no pongo nada. Voy a darle aquí a opciones, antes de nada, activar análisis detallado. Imaginaros que se me olvida y no pongo aquí nada en datos. Yo le doy a aceptar y fijaros, la tabla me sale en blanco, sin ningún dato. Yo no tengo que volver a repetir todos los pasos. Puedo modificar esta tabla dinámica que ya he creado, haciendo clic derecho encima y le doy a propiedades. Y fijaros que me sale el mismo cuadrito que teníamos antes. Entonces, ahora sí, me voy a ventas y lo arrastro hasta campo de datos. Como no me ha dicho ninguna función específica, entiendo que es la suma. Le doy a aceptar y ya lo tenemos aquí. De nuevo, tengo que ampliar todas las columnas ¿vale? de manera automática. Las selecciono haciendo clic encima de la A. ¿vale? Las selecciono, hago doble clic en la última y él solo me las ajusta, su tamaño. De forma que ya tengo para cada ciudad el importe que se ha vendido de cada uno de estos tipos de, o de secciones o electrodomésticos. ¿vale? Por ejemplo, en Sevilla, en audio y televisión, se vendieron 3.312,51. euros con 51. Ya tenemos la 2. La voy a poner en orden. La arrastro y la pongo aquí detrás, ¿vale? para que tenga la 1 y la 2. Vamos con la 3. C. Ventas por forma de pago, ciudad y categoría. Pues Hago clic encima de cualquier celda, insertar tabla dinámica dejo marcado selección actual aquí en opciones para que no se me olvide le marco ya análisis detallado y tengo ventas por eh, forma de pago, ciudad y categoría, vale pues quiero ciudad lo voy a poner por aquí forma de pago la voy a poner aquí arriba en columna y categoría lo voy a poner debajo de forma de pago y aquí en medio voy a poner las ventas, que es lo que se puede sumar. El dinero, ¿vale? El dinerito. Le damos a aceptar. Y de nuevo vamos a poner... Selecciono todas las columnas, hago doble clic aquí para que me los ajuste y ya lo tenemos. Para el pago al contado le voy a poner un color para que visualmente sea mucho más fácil de, de ver. Por ejemplo, este. Y para el pago con tarjeta tenemos este otro. Voy a seleccionar, por ejemplo, este azul. Ya tenemos... Pago al contado, al con... perdón, deshacer. Pago al contado, ¿qué tenemos? En electrodomésticos al contado, pues por ejemplo en Alicante se pagaron 3.215 euros. El total de resultado, 9.845 pagado al contado en electrodomésticos. Eh, 10.000 euros pagados con tarjeta en informática. ¿De dónde vienen los 10.000 euros? Doble clic y me aparecen filtrados los datos de la tabla original de dónde se han pagado. ¿Vale? Esos importes. Botón derecho, eliminar hoja, porque esta no me interesa. Y la arrastro, clic y la arrastro para ponerla aquí, en tercer lugar. Ahí. Ventas. Me falta el cuarto. Ventas por ciudad y zona. Filtrado por forma de pago. Vale. Clic en cualquier eh, celda. Insertar. Tabla dinámica. Dejo marcado selección actual. Aceptar. Me dice ventas por ciudad y zona. Pues... Ciudad por aquí, zona en la columna, las ventas, lo ponemos en campo de datos. Y me dice filtradas por forma de pago. Forma de pago lo pongo aquí, en filtros, y veréis cómo aparece. Eh, mm, le doy aquí en activar análisis detallado, en opciones, y le doy a aceptar. Y de nuevo, lo primero que hago es selecciono las columnas y hago doble clic en la última para que me las ponga en formato correcto que puedan visualizar todos los datos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, eh, para sea como sea que se hayan pagado, tengo el importe por ciudad, lo que se ha ido cobrando en cada uno. Dentro de Alicante, Zona Levante, se han cobrado este, este dinero, 10.000 euros. Si quiero saber solamente los que hay por tarjeta, desmarco todo, marco la tarjeta le doy a aceptar. Y automáticamente me muestra solo los datos con tarjeta. ¿Vale? En Alicante con tarjeta eran 4.900 euros en lugar de los 10.000 anteriores. ¿Quiero mostrar todo de nuevo? Hago clic aquí en todo, le doy a aceptar y fijaros que me cambia automáticamente los datos de la tabla dinámica. Nuevamente lo pongo en orden aquí al final. Tabla dinámica 4. Ya tendríamos el primer ejercicio. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio me dice, a partir de los siguientes datos, crea las tablas dinámicas. Pero fijaros lo que me indica aquí abajo. Las cuatro tablas dinámicas deben estar colocadas una debajo de otra, aquí dentro de esta hoja. Entonces, vamos, primero, selecciono cualquier celda de la tabla, insertar, tabla dinámica, como hemos hecho antes. Entonces, dejo marcada selección actual y le doy a aceptar. Hasta ahora, igual que antes, me dice cantidad de personas por departamento, pues departamento como fila. Como me dice cantidad de personas, pues puedo poner, por ejemplo, mmm, nombre, ¿vale? Nombre en las columnas, o mejor, o mejor dicho, mmm, venga, sí, nombre, este lo voy a quitar. Eh, se me ha olvidado deciros que si yo me equivoco, pongo, por ejemplo, aquí un campo, si quiero poner otro, hago clic y lo arrastro hacia la derecha y automáticamente lo quitamos, ¿vale? Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí el sueldo, en campo de datos. Pero no quiero que me lo sume. Porque me está preguntando cantidad de personas. Es decir, número. Pues hago doble clic. Y le marco recuento. Cuéntame el número de personas. No me las sumes. Le doy a aceptar. Perdón, no le voy a aceptar. Si yo le diera a aceptar, me la va a crear en una nueva hoja. Como nos ha pasado antes. Pero yo ahora quiero que aparezca aquí. Debajo de esta tabla. Entonces para eso tengo que utilizar esto. Origen y destino. Despliego aquí. Voy a subirla. Y aquí donde pone selección, voy a seleccionar la primera celda a partir de la cual va a empezar a creármela. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Le vuelvo a dar ese botoncito y eh, se me vuelve a salir la ventana principal. Le doy a aceptar y aquí tengo. ¿Vale? Las personas, aquí tengo el número de personas y el total de resultados. Si no me gusta así, botón derecho, propiedades... Y por ejemplo, no quiero que aparezca nada en columnas, ¿vale? No quiero que me aparezca nada, quito columnas, clic y arrastro. Le doy a aceptar y aquí lo tenemos. Número de personas por departamento, ¿vale? Número de personas por departamento. Fijaros que aquí lo único que he hecho es que no le he puesto nada en columnas, solamente he puesto departamentos y aquí el sueldo que, para que me lo recuente, ¿vale? Entonces me aparece recuento de sueldo. Hay 6 comerciales, 5 eh, personas del departamento de marketing y 5 en el departamento de administración. Vale, siguiente tabla. Hago clic en cualquier celda, me dice tabla 2. Insertar tabla dinámica. Selecciono actual sí, aceptar. Y me dice la tabla dinámica. Cantidad de personas por departamento y por delegación pues vamos a ver cantidad de personas por departamento, marco aquí departamento como fila. Y en la delegación lo vamos a poner en columnas. Y el sueldo de nuevo lo ponemos en datos, pero como me dice también cantidad de personas, es decir, recuéntame, hago doble clic y le marco recuento. Lo mismo, en opciones, activar análisis detallado y en origen de datos, despliego, marco selección, y aquí, con este botón que ponen coger, le voy a indicar por aquí debajo. Dejamos, por ejemplo, tres o cuatro, cuatro, cuatro filas en blanco entre uno y otro. Le vuelvo a dar ahora el botón que ahora se llama expandir y aceptar. Y automáticamente tengo para cada departamento, para cada departamento, administración, me dice que en la zona norte hay tres y en la zona centro hay una. ¿Vale? Fijaros que aquí arriba habíamos puesto 5 en administración y ahora me está indicando estos 5 en qué zona están distribuidos, en qué zona trabajan. De nuevo, hago clic en cualquier zona de la tabla y me voy a tabla dinámica 3. Repito, insertar, tabla dinámica. Ya la tengo. Aceptar. Entonces era, añado sueldo y promedio por departamento. Departamento aquí a la izquierda. Y el sueldo lo añadimos dos veces. Aquí. El primero suma de sueldo, está correcto, suma. Y el segundo tiene que ser promedio, la media aritmética. Pues hago doble clic y le marco promedio. A Aceptar. En opciones, activar análisis detallado. Y en origen y destino, marco en destino aquí selección. Le doy al botón de encoger. Dejo 1, 2, 3, 4 líneas en blanco y hago clic aquí en esta celda. Vuelvo a expandir y a aceptar y automáticamente tengo el promedio del sueldo de administración son unos 1.123 euros lo que vienen cobrando. En el departamento de marketing unos 1.556, ¿vale? Y esto es el total que han cobrado las personas que había en marketing, que eran 5 personas, ¿vale? Las 5 personas en total su sueldo suma 7.783, Vuelvo con la última tabla dinámica. Clic en una de las celdas, insertar, tabla dinámica. Selecciona azul marcada, aceptar y me dice: "Sueldo más alto por departamento y por cargo". Pues de nuevo, departamento lo pongo en las filas. El cargo lo voy a poner en las columnas. Y el sueldo lo voy a poner en datos. Entonces quiero no la suma del sueldo, sino que me ponga el máximo. Pues doble clic y le selecciono la función máximo. A aceptar. De nuevo, en opciones, activar análisis detallado. Y en origen y destino, le doy a selección. Marco aquí para que se me esconda la ventana. 1, 2, 3, 4, cuatro líneas en blanco. Aquí. Vuelvo a expandir y a aceptar. Y automáticamente me muestra dentro de cada departamento cuál es el sueldo más alto. ¿Vale? Dentro de administración, por ejemplo, el sueldo más alto es 841. Dentro de comercial, para un asistente, el sueldo más alto son 600. O para un comercial, si hago doble clic, el más alto era 1262, que es correcto. ¿vale? Le doy botón derecho, eliminar hoja, sí. Ya lo tenemos, 1262, luego está correcto. Así que ya tendríamos nuestras, tab nuestras tablas dinámicas, las cuatro, pero dentro de una misma hoja de cálculo, en lugar de hacerlo por separado como me ha pasado aquí, como hemos hecho en el ejercicio anterior. Como veis, las tablas dinámicas no tienen más, son muy sencillas de realizar y te proporcionan muchísima información. Es una manera de comparar la información que tenemos en una tabla de datos de mil maneras distintas. Bueno, cualquier duda me vais comentando como siempre. Un saludo.